la astrología como desarrollo personal, también como una herramienta de trabajo, como un oficio. ¿Por qué no lo vas a hacer vos? Vos también podés hacerlo. Bueno, te invito a que me sigas en todos los videos que hago. Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Sí, estoy en el mismo lugar. Eh, del martes anterior y eh, no es un déjà vu es que los grabé juntos eh, los videos para que no me falten eh, estoy en las sierras de Córdoba eh, para los que son de Argentina saben de qué les estoy hablando pero es Córdoba es una provincia mediterránea muy linda eh, acá en Argentina y estoy en algo que se llama el Valle de Calamuchita que es un valle entre cerros. Todo lo que me rodea es cerros. Y hoy es un día eh, tormentoso. Eh, todavía no está lloviendo. Si empieza a llover, tengo que cortar el video. Eh, espero que me dé tiempo a terminar el video. Y, y quería este paisaje que tengo de fondo, que no es un fondo croma, es de verdad, estoy acá. Eh, Quería compartirlo con ustedes eh, porque la verdad que esto te empodera. Estar así, en el medio de, eh, de este lugar, te sentís empoderado completamente y te sentís protegido. Así que bueno, vamos al ángel de hoy para este martes 14 de marzo del 2023 martes 14 de marzo del 2023 eh, el sol va a estar pasando por aquí por los 23 grados 38 minutos de Pisces, eh, por lo tanto el ángel que rige es el número 71 el anteúltimo ángel de la cabalabrea Haya Yel Haya Yel Rige de los 21 grados a los 25 grados de Piscis El mejor horario para invocar lo que es el horario en que rige en el planeta Es entre las 23.21 y las 23.40 de donde vos estés Cuando nos ponemos en contacto con este ángel Podemos conseguir la confusión de los malvados Protección contra cualquier aguchanza Protege a todos los que recurren a él. La victoria de una causa justa. Valentía y energía para usar el ser Y la invocación, la hermosa invocación que tiene este ángel, que yo te la voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción del video, como todos los videos. Haz que mi naturaleza motiva se integre armoniosamente en el gran cuerpo del pensamiento. No dejes que... Mi ser, algo permanezca anclado a mi pasado y la sangre inocente de Abel clama de dentro de mí permite Señor ay, ay, el, que mi corazón comprenda las razones de mi cabeza de manera que jamás levante mi mano ni contra los seres ni contra las cosas y cuando los poderes de Aleph me sean dados ayúdame Señor Hayayel, a expresar la doble verdad de los deseos y de la mente, de una forma equilibrada y útil para los demás como perfecto intermediario entre los señores del cielo y los hombres de la tierra. Bueno, esta fue la invocación del ángel número 71 de la Cábala Hebrea. Como te digo siempre, cada uno, según la astrología, tiene 10 ángeles guardianes, más dos que son secretos. Y para saber cuáles son tus ángeles eh, guardianes, eh, se hace la carta angelical. Eh, si querés tu carta angelical, ponete en contacto conmigo. Me están pecando los mosquitos, por eso me rasco. Eh, estoy en el medio de la naturaleza, eh, Así que, nada, te espero eh, en todo momento. Te mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. El próximo martes es 21, eh, 21 de marzo. Eh, en equinoccio, equinoccio de otoño para el sur y de primavera. Para el norte. Así que es un día muy especial. Es el día también, el primer día del horóscopo nuestro, del horóscopo occidental, de la astrología tradicional caldea. Es el primer día, 21 de marzo, empieza el año astrológico. Y por lo tanto, el ángel que va a regir es el ángel que va de los 0 grados de Aries a los 5 grados estar ahí, eh, así que el próximo martes estate pendiente, martes 21 eh, de marzo, chao, hasta el martes